Yeah Killer produce Yeah yo yeah. Seguimos avanzando, seguimos ya cantando, seguimos en el micro que nos tiene controlados, la libreta que nos lleva a todos lados en el barrio son familias, son hermanos. Seguimos avanzando, seguimos ya cantando, seguimos en el micro que nos tiene controlados, la libreta que nos lleva a todos lados en el barrio son familias, son hermanos. Rapapapau, yeah, yeah. yeah. Todos venimos de cero, levantando nuestro guero para el que tire primero. Aquí le pase de fuego. Porque hay puro perro que ladra en este ambiente. Un saludo pa' mil dementes, ese es el güero. Piénsala dos veces mi perro. Si te quieres meter conmigo, te metes con mi santa muerte. La que me cuida, la que me protege, la que me aleja de este mundo de entredores y envidiosos, puro farsante. Sí, que me, quiere, que ver me quiere ver abajo, pero a su envidia no pela. me hace nada. Ya. ya, no, no me hace nada, perro, ja, no me hace nada. Sí, puto. sí. Levanto, levanto mi barro ganguero, ganguero, puro pandillero, bajo acero. Este perro se aferra lo que más quiero, lo que más quiero dinero. es dinero. Serra, pero del bueno que Yo. levante su guero. Arriba las manos al estilo cerdo. Una vez más el Jonah haciendo su trabajo. Ya sabe, mi bro, siempre seguro de lo que traigo. Con los mejores me empecé a juntar mi mente. De letras se empezaron a elevar. Otro se empezaron a forjar mis letras. Como metralletas te van a acabar. Esto empieza a detonar para para sacándole brillo al micro miren como me atiso. no te cruces en mi camino porque te piso me abordan el perico porque los saltero como perro yeah. muerdo mi tierra la defiendo más peligroso que un fierro yo no fierro, me doblo fiero, yo fiero. soy como el hierro así yeah. de duro yo no me aburro representando letras urbanas directamente de mi tierra mexicana yeah. valense esa danza es el yeah. John H.M. Yeah. a huevo que, yeah, yeah, yeah, que yeah. si sí. yeah. Al ritmo de esta base toda historia tiene un contraste en la mi a detalles no quisiera decirlos pero tengo que contarles a los 15 probé la veré me encanta me mueve ese sabor no me deja vida por mi ser me da placer el Cannabis, me activas con el teche A mucho le borras dame un reset y ponle ponle play que yo ya me le ve Hey, que, el que yo ya me, me Uno dos, uno dos, seguimos en lo mismo, seguimos en la nada. Por el burro saca la caguama, mi mente extrañada, no pasa nada Estoy viviendo en una llamarada, aquí con todos mis homies La vida loca alborotada, la loquera nos llama Cámara, carna, pura rima fina, estas líneas esta te asesina Te domina, de ritmo, soy el killer Sobreviviendo aquí mismo, en el limbo altísimo Loco, loco, estoy prendido, mi delirio, fumar el vidrio. Vea, tu nena me mensajea, no agacho la mirada, tirando el placazo para el pendejo que vaya tirando el dedo bien cansado, por el arionazo que vengo tirando. Las vecinas se le encuentras, me andan llamando. Gale morrillo, ya sabe de quién se trata Es el MZ, con una rima celosa es barata. Es barata. Ando bien pinche viajado Muchos andan criticando de lo que venimos sacando, sacando Pero con el tiempo la boca los se le va, se les cerrando. va cerrando Este vago sigue soñando, cumpliendo lo que más anhelado Yo arriba. sentado fumando, traigo bien claro el objetivo Busco el futuro para Nos mis hijos. hijos Tal vez siga muy morrillo, pero más vale hombre precavido Aquellos fueron los consejos de, de mis tíos. tíos, tal vez la vida te pone muchos desafíos pero de que la consigo, consigo la consigo. consigo, pero de que la consigo, la consigo así que morro no ande de ardido, Bandere, aunque tupo. te duela represento tu bandera aunque te duela represento, represento tu bandera Ey, es el hostdrek, es el ra, ra, ra. Ra. representando ra, desde ra, la zona ra, centro, centro. Yo. disparando Yo. sin y tener y la mira puesta, la mira puesta. Disparando sin tener la mira puesta. puesta Somos los chicos que nacimos con un disco que pegado a... con un disco oh. pegado a la yeah. mano Haciendo rimas millonarias para ah. que usted me las bendiga No somos nuevos, ya planeamos yeah. ser lo real Donde quiera que esté, no bajo mi mirada No importa el mañana, ah. desviándome del camino Encontré el mapa de tanto que tropecé Con, con la misma piedra. piedra, la moví, ok, ok no, no perdó la fe, fe con los que empecé Puro, puro loco, malandro mando, Letras para el barrio, hijo mexicano Somos puros vagos, somos todos alocados Siempre activados, siempre activados andamos acá en la cabina Cotoreando, siempre canal, Forever vida loca, real hasta que muela Los juro, dejamos finito, calavera, tres metros bajo no tierra Los dejamos calavera, tres metros bajo tierra Tres metros bajo tierra el Juanito Banana Es el Banana El Juanito Banana John García Aquí la calle se vive Güeyes que nos quieren controlar Lo voy a lograr Se los dije No vamos a parar ¿Quieres que te enseñe? Esto se llama rap Mucha delincuencia lo tomamos con frecuencia Como dice John García hasta llegar a la meta Aquí decimos la neta con rimas que nos llevan al planeta Visto tumbadón, se baila el en la mano el micrófono, en la otra el caguamón No soy un cabrón, pero sí un loco chon Fiesta en el callejón, esta vida hasta ser un pinche viejón Ponle play, ponle play a esa madre que suene la instrumental Síguele, súbele, que suene este rap Tú nada más callado que nos vamos a loquear Oye, es cuando la hierba, amigo la experiencia de elegir las drogas, pero ¿qué es la marihuana? Nunca no es ilegal.